nos hace falta cada día más era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar era nuestro perro porque es lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era el callejero de las cosas bellas, Se fue con ellas cuando se marchó, se le de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó.